Hola, soy Peor Locos, estamos en dos perdidos, pues es el segundo episodio ya. Esta serie, pues pienso terminarla, no sé si le gusta o no, pero pues, a mí me encanta el resubic. Bueno, pues En anteriores episodios.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 Hmm. A ah, ver qué pasa, oh Dios, oh, ya. <coughs> <coughs>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 Y no sé si podrás despistar a Jack. No deja que nadie vaya. Eh, Pimpollo, ¿has encontrado el tornillo que te falta? <risa> es okay. posible, pero aquí no hay nada gratis. ¿Tú qué tienes para mí? Si lo tocas, lo compras. Vale. ¿Este qué tiene? Esto es linterna o ¿Este es Ah, una lámpara...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 confirma el robo de un agente químico nervioso del laboratorio de la fundación Hanson en Sarbaramagua. Un analista de seguridad de Hanson aseguró que el compuesto desaparecido no supone una amenaza. El peligro es existente porque fuera del entorno del laboratorio el compuesto pierde su actividad en poca hora. Es transparente no un poco, ¿eh?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 Vale, y bueno, si os ha gustado el vídeo, dale a like. Eh...